Con una corteza color marrón Y ese saborcito y olor ahumado El queso provolón Es un producto 100% artesanal De la región de Los Ríos en Tabasco Ideal para asar, hornear o simplemente como la botanita en las reuniones. ¡Mmm! El queso provolone ahumado es delicioso y estará presente en el Festival del Queso. Octavo Festival del Queso 2022, del 29 al 31 de julio. Tenosique, Tabasco.